¿Qué? ¿Eh? ¿Ahora los videos serán de solo un dedo? <risa> ¡Hola! Soy Diana. Vamos a ver lo que traigo entre manos hoy. En mi último video les prometí que recrearía los diseños de última tendencia que más me gustan. Hoy realizaré solo dos porque aunque no lo parezca, tengo responsabilidades. Comenzaremos con el primer diseño aplicando una capa de base coat y de fondo utilicé dos capas de un color nude y en el dedo pequeño un color amarillo intenso que le dará ese toque llamativo a las uñas centrales. En la descripción de este video pueden encontrar los enlaces a los productos que utilicé durante el tutorial y a las cuentas de Instagram que me inspiraron a recrear estos diseños esto en especial es de Safina Nail Studio. Su cuenta es preciosa y estos colores son perfectos para esta primavera-verano 2019. Protegí los colores añadiendo una capa de top coat de secado rápido y luego pinté unos puntitos negros de diferente tamaño. Ups! Para crear los puntos negros apliqué diferente presión utilizando una herramienta de punteado. Al finalizar Protegí el diseño con una capa de top coat y aproveché para retirar con un pincel impregnado de acetona las imperfecciones sobre la piel. ¿Qué tal les ha parecido? Creo que fue más fácil de lo que esperaba. Para que fuese más parecido al diseño inicial, añadí una capa de top coat mate y este fue el resultado final. El segundo diseño es de Anastasia Bondarieva. Empezaremos como es de costumbre con una capa de base coat para poder proteger nuestras uñas naturales no soy muy buena con mi mano no dominante así que este paso me lo saltaré con un tono rosado añadimos brochazos sobre todas las uñas y luego repetiremos el mismo proceso con un tono amarillo lo ideal es crear un poco de caos no tiene que estar todo en perfecto orden finalmente añadiremos un brochazo de color blanco que es sobre el cual al igual que el diseño anterior añadiremos puntitos negros de distintos tamaños finalmente protegeremos con top coat nuestro diseño yo además añadí una capa de top coat mate. Esto ha sido todo, si les gustó este video, rompan el botón de me gusta y no olviden suscribirse y activar las notificaciones para conocer los últimos videos con tendencia en decoración de uñas. En mi próximo video recrearé este precioso diseño con estampado de uñas. Gracias por ver este video y nos vemos pronto con lo que traiga entre manos. Chao, chao.